un Hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís el pasado 28 de febrero. Yo voy para golpe porque la mujer me con una mujer ya, yo no cachapero. Por eso, yo mi a mi casa por eso, Yo no le digo golpe a ella, mentira. Yo no le puse a mano a ella. Cachapeando, tengo un video, que tengo tengo a si ella me tiene preso. Sí, Chapeando lleva, yo lleva. A nivel internacional, un franco macorizano, quien está de visita en Venezuela, publicó un video a través de Facebook, en el cual muestra los productos de consumo básico en un supermercado en la capital Caracas. A través de la red social, Robert Frías señaló que visitó el supermercado central madeirense y dijo en la misma publicación, esta es La Verdad sobre Venezuela. Sean ustedes los jueces. Este es un supermercado en Caracas. Y así dice la oposición que... Aquí en Caracas no hay nada que la gente no encuentra que comprar. Ah, bueno, pues esto es pollo. Aquí dicen, eh, la prensa dice que no hay pollo y miren cómo está la carne aquí y los pescados. 5.400 bolívares, sí. cuesta una Coca-Cola. Sí. En nuestra sección de farándula, la reconocida actriz argentina Christian Bach murió el 26 de febrero a los 59 años por un paro respiratorio, según confirmó su familia mediante un comunicado de prensa, debido a que los medios internacionales informaron de su fallecimiento este viernes. La actriz argentina se hizo popular al interpretar telenovelas de éxito en México, en los años 80 como Los Ricos También Lloran y El Amor Nunca Muere. Pero la telenovela que la hizo memorable fue bajo el mismo rostro de 1995. Casada con el también actor Humberto Zurita, formó uno de los matrimonios más estables del entretenimiento. Tuvo dos hijos, Cristian y su hijo Sebastián Zurita, quien participó en la telenovela La Impostora, protagonizada por Lisette Morelos y en la famosa producción mexicana En el Nombre del Amor. Amelia Alcántara, en su programa de radio Sin Filtro, al preguntar cómo quitarle un marido a otra mujer sin quedar como la mala, incendió el debate, pero también la crítica. Entre ellos de la periodista suela de León, que dijo sentir vergüenza ajena como mujer y como comunicadora. El productor Santiago Matías Alofoque, propietario del programa Radial que se transmite por Casco 94 a las 5 de la tarde. Preguntó a sus 461 mil seguidores en Instagram qué opinaban de esto, generando diferentes opiniones, aunque la balanza iba a favor de la cuestionante de la periodista. ¿Cómo quitarle un marido a otro? No, <risa> no, porque déjenme hablar, déjenme expresar. desarrolla media por eso es que te acaban aquí. Sí, no es verdad, porque Mira lo que pasa, hay mujeres que están confundidas. Ajá. Ellas se creen que quitarle un hombre... A otra mujer es solamente con sexo en la cama. Y no es eso, no se basa solamente a eso. No. No, para pero nada. Pero se lo está quitando. No, porque yo voy a agarrar y me lo voy a venir a bien y se lo voy a quitar. No. Es un complemento. Ok. Atención, país. Primer tips para saber. ¿Cómo quitarle un hombre a otra mujer? Tú sabes, tú tienes que ser inteligente <risa> Ok, si el, hombre te, si el hombre te dice, por ejemplo eh, Amelia, mi amor, mira, yo soy casado Estoy tu amante, pero me quiero divorciar de mujer ¿Qué tienes que tú Lo decir? Lo primero es, no, mi amor, pero ¿cómo te vas a divorciar De esa mujer que ha estado contigo en las buenas y en las malas? <risa>